La película comienza con un chico llamado Ischan que es muy creativo e ingenioso, pero sus habilidades siempre son ignoradas y todos miran sus defectos. El joven le va muy mal en la escuela al punto de no poder escribir ni leer como los demás y ya tiene las peores notas de toda la clase y si no mejora tendrá que repetir curso por tercera vez a diferencia de él su hermano mayor. Johan es todo lo que sus padres esperan. Johan es un excelente estudiante y compite en varios campeonatos de tenis para... Nivel excepcional Un día Ischan está jugando con unos cachorros cuando los niños del barrio vienen a molestarlo Se pelean mucho que hace que la madre de uno se queje del comportamiento de Ischan con su familia Su padre Nanda York cansado de los problemas que ella causa Lo empuja al suelo para disciplinarlo y le advierte que si no cambia de actitud lo mandará a un internado Al día siguiente en la escuela, la profesora de inglés le pide a Ischan que lea un párrafo del libro El joven C Esfuerza, pero le cuesta entender la letra y la maestra piensa que se está burlando de ella la mujer le grita lo que hace para que Ischan se ponga más nervioso y termine echado de clase y Jan deambula por los pasillos bailando y pensando en sus cosas hasta que su clase empieza matemáticas sin embargo ella no había hecho su tarea por lo que decide huir de la escuela para no ser castigado nuevamente el joven deambula por la ciudad y disfruta su día junto al mar y jugando con las palomas al... Terminar la clase regresa al bus escolar a que su familia no se entera de su ausencia en casa y pinta un cuadro hermoso pero su familia lo ignora más tarde su madre Maya lo ayuda con la tarea de inglés pero se enoja cuando ve que sus letras son horribles Maya lo regaña por no poder escribir bien y piensa que su discapacidad es la culpa de su pereza y su falta de interés En la escuela al caer la noche ella le pide a su hermano que escríbele uno Nota a su profesor diciendo que tenía que faltar a clase porque estaba enfermo para no meterlo en más problemas y Johan le dice que lo ayudara pero le tiene que prometer que no se escapara al día siguiente y ya le muestra la nota a su maestra fingiendo toser para que parezca que está realmente enferma la mujer acepta la nota y al rato menciona que hoy tendrán un examen de matemáticas sorprendido y ya recibes el prueba y verás que la primera pregunta es una simple multiplicación de 3 por 9 en tu Cabeza el joven ve el sistema solar y se imagina una pelea entre el tercer planeta Tierra y el noveno Plutón como Plutons destruidos por la Tierra entonces se deduce que la respuesta a la pregunta estrés al final del examen sus amigos le preguntan cómo fue que ella le asegura que bien al día próximo Nanquillo regresa de su viaje de negocios y ella lo abraza diciendo que lo ha extrañado mucho aunque mientras Nanki desayuna llora encuentra la nota de ausencia falsa y se entera de que Ischan se ha escapado de la escuela en modo disculpa sus padres se reúnen con los directores y el profesor de la universidad los cuales aprovechan para contarles la situación con su hijo mencionan que Ischan tiene muchas dificultades y comenta que tal vez usted tiene una discapacidad Nantillon se horroriza y no puede concebir que su hijo tenga una discapacidad por lo que ignora la situación y le dice a Ishan que lo enviarán a un internado allí y ya no le gusta la idea y llora preguntándoles dejarlo quedarse en casa, pero sus padres piensan que será lo mejor para él. Varios días después, su familia lo lleva a un internado fuera de la ciudad. Donde el director le dice que compartirá la habitación con otros niños y solo será poder ver a su familia una vez al mes y ya se pone muy triste ahora que nunca se ha separado de sus padres y cuando se van el pequeño se queda mirando el carro con en los ojos llorosos cuando los niños entran a la habitación están jugando con un botón se aísla de todos el pequeño no cena y en ese momento va al baño a llorar. Desconsoladamente para que su compañera no lo escuche en casa Maya encuentra el libro de Ischan donde ve una serie de dibujos del niño alejándose de su familia. Esto le rompe el corazón ya que Maya sabe lo mucho que necesita a sus padres en su primer día de clases la maestra de arte se burla de él y le dice que siga la regla por no estar prestando atención al pizarrón en el internado todo sigue igual el profesor lo excluye de actividades y le grita menospreciándolo por no entender las letras y... Las frases más básicas el joven se frustra tanto que rompe sus cuadernos y siente un profundo desprecio por él y todo que lo envuelve entrando lentamente en la depresión cuando sus padres van a visitarlo y él está llorando en su cuarto saben que algo le ha pasado por W que deciden llevarlo a un hotel a pasar la noche fuera del internado y le dan un kit de dibujos pero lo que no saben es que en llano pinta la noche siguiente la familia se va dejándolo solo una vez más y él ya no está más triste. Que nunca pero en eso su único amigo Rajan le dice que tendrán un nuevo profesor de arte y él ya no está muy convencido pero sabe sorprendido al ver que el nuevo profesor entra a la clase disfrazado. Un hombre llamado Ram canta con sus alumnos y los hace bailar pero la depresión de ella no lo deja disfrutar de la clase mientras Ram les pide a los niños que saquen su lado creativo y dibujen lo que quieran pero ella no hace nada trata de hablarle y no tener una respuesta supone que solo estás teniendo un mal día por la noche Maya llama al internado para hablar con ella su madre Le. Dice que tendrán que posponer la próxima visita ya que Johan tiene un torneo de tenis importante y Chan se pone muy triste y piensa que su la familia no quiere y sin decir una palabra deja el teléfono y se va al día siguiente Ram note ahí ya en algo raro por lo que pregunta a Rahan sobre su amigo Raja le revela que Ischan tiene problemas para leer y escribir y menciona que sus maestros siempre lo castigan por eso Ram se siente identificada y al revisar sus cuadernos ha descubierto que el pequeño tiene el mismo problema que él tenía cuando era joven por lo que viaja a la casa de sus padres y les informa de la situación. Al llegar, Maya le da la bienvenida y le muestran los cuadernos y pinturas de Ellen. El hombre se sorprende al ver que Ischan solía pintar y le pregunta a sus padres por qué cree que a su hijo le va mal en la escuela. Nand Kisoretu menosprecia diciendo que es vago y tiene una actitud pésima sin embargo Ram le explica que Ischan tiene dislexia lo que hace que confunda o invierta las letras impidiendo que lea o escriba con facilidad pero en Antillón lo ignora y asegura que su hijo es vago Ram se apiada en ella pensando en todo lo que ha tenido que sufrir y luego toma una caja de Juguetes y le pide a Anaquillor que lea lo que dice el hombre no puede ya que está en otro idioma a lo que Ram le dice que le pasa a Ischan cada vez que intenta leer Nand sorellora empieza a entender pero insiste en que Ischan debe mejorar o no podrá ir a la universidad a lo que Ram responde que no es necesario ir a la universidad para ser feliz y comenta que cada niño tiene sus propios deseos y aspiraciones y debemos apoyarlos al día siguiente, Trump dedica la clase a enseñar sobre la dislexia. Y menciona a muchas personas famosas que no les estaba yendo bien en sus estudios, pero a pesar de eso lograron hacerlo muy importante para WordPay atención y por primera vez en mucho tiempo siente que su la vida tiene algo de valor después y ya se sienta al lado de un estanque y vuelve a sacar su lado creativo haciendo un bote con algunas hojas y ramas Ram queda impresionado y le pide a Ischan que se lo regale. Regálelo ya que quiere usarlo como decoración en su casa el niño comienza a estar mejor pero no contento con esto Ram va a ver al director del internado y le explica su condición el hombre sugiere que lo envíen a una escuela para niños en necesita algo especial, pero Ram Trustis Chan puede estudiar con los otros estudiantes, por lo que le pide al director que lo deje ser el único maestro de pequeño a lo que el director acepta y Ram dedica todas sus tardes para ayudar a su maestro. Utiliza varios métodos innovadores con lo que poco a poco consigue que Gilen entienda las letras marcando la vida del pequeño cambia por completo un día Nantkisore George llega a la escuela y va a hablar con Ram en privado. El hombre comenta que es un buen padre. Menciona que está investigando más sobre la dislexia y se muestra preocupado por su hijo. Sin embargo, Ram menciona que menospreciarlo y castigarlo lo convierte en el problema. Opuesto y le asegura que él tiene la culpa de sus problemas de autoestima, Nan Kisore se va muy triste y ve a Eyan tratando de leer el tablón de anuncios, el hombre se arrepiente de lo que hizo y se pone a llorar pero no se atreve a acercarse una semana después la sucursal organiza un concurso de dibujo donde pueden participar profesores y alumnos todos se sientan en un gran anfiteatro y Ponen comienza a dibujar y ella usa el kit de pintura que su familia le dio por primera vez al final Ram está Encantado de ver el hermoso dibujo de Ischan y cuando el pequeño lo va a ver, el carnero se emociona y comienza a llorar cuando lo ve. Ve que es un retrato de él cuando terminan de pintar el director anuncia que el dibujo ganador aparecerá en el libro oficial del hospitalizado el hombre menciona que no fue una decisión fácil y que a pesar de que el dibujo de carnero es muy bueno el, el ganador de la competencia es la silla de todos aplaude y felicita al pequeño por primera vez Ischan había ganado algo y no. Soporta correr con su maestra y gracias por haber ayudado después de la competencia en los padres de Ischambán al internado, donde el director les cuenta el triunfo de su hijo mostrándoles la portada del libro y felicitándolos por tener un hijo tan brillante luego se reúnen con los demás maestros de ella quienes les cuentan el gran progreso del niño y de sus excelentes notas la pareja ve a su hijo jugar muy feliz con sus compañeros y no pueden contener las lágrimas agradeciendo a Ram por el enorme. Trabajo y amor que tuvo con ella en la escena final el pequeño se despide de su maestro y se prepara para pasarlas. Vacaciones con su familia en casa.